Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo Bienvenidos al curso de Fundamentos de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia Este es un curso introductorio y gratuito a las protecciones de sistemas eléctricos de potencia El curso será narrado por un sistema que convierte texto a voz Al final podrán adquirir por un precio bajo el contenido del curso si así lo desean si tienen alguna duda, no duden en escribirme a mi correo o a mis redes sociales. Sin más, empecemos. Todos los sistemas eléctricos necesitan protecciones, teniendo en cuenta que no es económicamente realizable construir un sistema que sea capaz de tolerar todas las posibles condiciones anormales de operación. Los relés de protección son la última línea de defensa del sistema eléctrico. El principal objetivo de los relés de protección es detectar problemas en el sistema eléctrico de potencia, y operar ante condiciones que no pueden ser toleradas. Los relés no deben operar durante condiciones normales, incluyendo las sobrecargas. La aplicación de relés de protección debe lograr velocidad, seguridad, confiabilidad y debe estar coordinada con otros dispositivos cuando se detecta alguna condición anormal. Es difícil lograr todos estos objetivos con un único dispositivo. Por esta razón, varios dispositivos se programan para proveer protección principal, otros dispositivos proveen respaldo local para la protección principal y otros dispositivos son programados para proveer respaldo remoto a la protección principal. Un sistema de protección que cumple estas características se dice que tiene redundancia. Todos estos objetivos deben ser cumplidos con el fin de minimizar el efecto de las condiciones anormales en el resto del sistema eléctrico. Los elementos funcionales que componen un dispositivo de protección se muestran en la figura. De la figura la cantidad medida generalmente proviene de transformadores de tensión o corriente, pero se pueden utilizar otras variables. Calcular el umbral de operación es responsabilidad del ingeniero de protección. Seleccionar el valor de umbral de operación correcto es lo que marca la diferencia entre un sistema de protección exitoso y uno fallido. El elemento de comparación es el núcleo del sistema de protección. La definición IEEE de un comparador D es la siguiente. Es un circuito lógico que tiene solo dos estados de salida, se encarga de comparar las amplitudes relativas de dos variables analógicas, o una variable y una constante tal que la salida del comparador determina de manera única qué variable es la más grande en todo momento. Esta definición es básicamente la definición de un relé. Todas las protecciones tienen que ver con comprender qué comparador se está utilizando. Finalmente, el elemento de decisión envía una señal al elemento de acción, típicamente un interruptor, para realizar la acción de control. ¿Qué es un relé de protección? Un relé de protección es un dispositivo cuya función es detectar condiciones anormales e indicar la acción apropiada al circuito de control. Las entradas a un relé de protección suelen ser variables eléctricas, pero pueden ser variables mecánicas, ambientales, térmicas u otras cantidades. Los relés han evolucionado de dispositivos electromecánicos a dispositivos basados en microprocesadores, lo que los hace más flexibles, confiables, multifuncionales y económicos. Principios fundamentales de los relés de protección la protección de sistemas eléctricos de potencia es la habilidad de configurar e instalar relés para proporcionar la máxima sensibilidad a condiciones indeseables y evitar su operación en condiciones tolerables. El sistema de protección se encarga de eliminar cualquier elemento del sistema eléctrico que esté funcionando en condiciones anómalas. 5.2. Las zonas de protección deben superponerse para cubrir completamente la zona protegida con protección primaria y de respaldo. En algunos casos, esta situación puede provocar la operación de más de un interruptor de circuito, pero es una situación mejor en comparación con la no operación de un dispositivo ante una falla. En la figura se muestra un diagrama de flujo de la lógica de operación de un relé de protección. En la figura se resalta el subsistema del comparador. El sistema está listo para operar cuando se detecte una condición anormal. Una condición anormal se detecta cuando los valores de umbral programados por el ingeniero de protección son superados. En la figura el valor seleccionado para la coordinación entre diferentes relés es el tiempo, pero la coordinación se puede lograr con otro valor como se describirá en una sección posterior. Hay un mínimo de seis categorías para las zonas de protección. Generador y unidad generador, transformador, transformadores, barras, línea, Distribución, Subtransmisión y Transmisión, Equipos, Cargas, Motores y otros, Capacitores o Reactores. Los relés deben operar para fallas dentro de su zona, y también proporcionar respaldo en el caso de que un relé de una zona adyacente no funcione. Una ilustración de estas zonas de protección se muestra en la figura. En esta sección hablaremos del hardware de protección. Fusibles. Los fusibles responden a un aumento de la magnitud de la corriente en el circuito donde está conectado. El fusible se derrite para los valores de corriente por encima de los valores predefinidos, creando un circuito abierto en el lugar donde se encuentra conectado. Un fusible es un dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte fusible que desaparece al pasar una sobrecorriente a través de él. Los fusibles se utilizan en instalaciones donde el costo de un interruptor no es asequible. Hay algunos factores que también influyen para decidir elegir un fusible en lugar de un dispositivo más elaborado, como son las siguientes. La frecuencia esperada de operación. La urgencia de la restauración del servicio después de una falla. El retorno de la inversión. Relés por tecnología. Los relés se pueden clasificar por la tecnología que utilizan para hacer las comparaciones necesarias para tomar una decisión en Relés electromecánicos, relés de estado sólido y relés numéricos, digitales. Relés electromecánicos. Los relés electromecánicos son la tecnología más antigua, y actualmente siguen en uso en algunas aplicaciones. Existe una variedad de relés electromecánicos. Solenoide. El relé de solenoide a veces se denomina relé instantáneo porque responde a corrientes por encima de un umbral sin retardo de tiempo. Disco de inducción. Este relé opera en respuesta a corrientes, pero tiene un retardo de tiempo entre el ángulo de la posición inicial, y el ángulo del estado cerrado de los contactos. Taza o cilindro de inducción Estos dispositivos utilizan el principio del motor de inducción para producir par en un elemento giratorio en respuesta a campos magnéticos como consecuencia a cambios en la corriente y la tensión en el estator. Por tanto, este tipo de relé electromecánico se utiliza para la protección de distancia. Relés estáticos los relés de estado sólido o estáticos no tienen partes móviles. La respuesta se realiza mediante componentes electrónicos o de estado sólido sin movimiento mecánico. Los relés estáticos tienen una sensibilidad, velocidad y confiabilidad mejoradas en comparación con los relés electromecánicos. Además, los relés estáticos tienen menor carga, menor tamaño y requieren menos mantenimiento. Una gran desventaja de los relés estáticos es su susceptibilidad a la temperatura y a los transitorios, los cuales limitan el rango de aplicación de estos dispositivos. Relés digitales Los relés digitales son capaces de realizar las funciones de protección, y también proporcionan algunas características adicionales como el automonitoreo, el almacenamiento de registros digitales de los eventos, la ubicación de fallas, etc., en el futuro cercano se espera que tenga dispositivos capaces de ajustar la configuración de las características de protección al funcionamiento actual del sistema, lo cual se conoce como protecciones adaptativas. Se espera que los dispositivos de protección del futuro tengan más capacidades como medición, control y comunicaciones en los mismos dispositivos. Las unidades de estado sólido y microprocesador pueden proporcionar servicios auxiliares como configuración remota, automonitoreo, ubicación de fallas, registro de eventos, lógica de control y otros, adicional a una mayor variedad de configuraciones, mayor precisión, mayor flexibilidad, tamaño reducido y menores costos. Interruptores Un interruptor de potencia es un dispositivo capaz de interrumpir la carga de un circuito abriendo contactos separables en condiciones de carga o falla. Los interruptores están construidos con diferentes fluidos destinados a ayudar a extinguir el arco producido cuando se abren los contactos. Los tipos comunes de interruptores por el mecanismo físico de interrupción del circuito son los interruptores de aceite, aire, aire comprimido, hexafluoruro de azufre, SF6 y de vacío. En la figura se muestra una ilustración de los tiempos de operación de un interruptor automático. Hay un retraso que toma en consideración el tiempo necesario para que el relé detecte la condición anormal. La señal de disparo se envía al interruptor, que tarda un tiempo en abrir los contactos. Luego se inicia un arco eléctrico y el interruptor lo extingue. Entonces, el tiempo total para la operación del sistema de protección es la suma del tiempo de detección del relé, el tiempo de apertura del interruptor y el tiempo de extinción del arco del interruptor. Reconectadores. Los reconectadores son dispositivos que interrumpen un circuito con una secuencia predefinida de aperturas y reconexiones, seguida de bloqueo, conexión permanente o restablecimiento. Los reconectadores tienen características de tiempo corriente que facilitan la coordinación con otros reconectadores, relés y fusibles. Los reconectadores están diseñados para corrientes bajas en comparación con los relés. Registradores de fallas. Los registradores de fallas, DFR por sus siglas en inglés, son dispositivos destinados a monitorear y recopilar datos del sistema. Estos dispositivos reemplazaron a los oscilógrafos de rayos catódicos que registraban los eventos en el pasado. Los DFR modernos almacenan registros de datos en formatos estandarizados como PDIF y CONTRADE para facilitar el intercambio de datos entre dispositivos de diferentes fabricantes. Este dispositivo puede ser un equipo separado, pero los relés digitales modernos incorporan la capacidad de registro digital de fallas. Finalicemos esta sección introduciendo algo de nomenclatura. El estándar ANSI C37.2 define los números de dispositivo que utilizan los ingenieros de protección para hablar el mismo idioma. En las siguientes cláusulas se presentan y definen algunos números, acrónimos y sufijos de dispositivos comunes. Las definiciones son las mismas que se presentan en el estándar ANSI barra 372 Además de esta nomenclatura, las letras A, B, C se suelen utilizar para identificar las fases en un sistema trifásico. Se prefiere el uso de letras en lugar de números, ya que 1 y 2 también suelen referirse a una secuencia positiva y negativa, respectivamente. Algunos números de dispositivos de protección comunes. 21. Distancia. Un dispositivo que funciona cuando la admitancia, impedancia o reactancia del circuito aumenta o disminuye más allá de un valor predeterminado. 24. Voltios sobre Hertz. Un dispositivo que funciona cuando la relación de tensión a frecuencia está por encima o por debajo de un valor preestablecido. 25. Verificación de sincronismo. Un dispositivo de sincronización que produce una salida que provoca el cierre de un interruptor entre dos circuitos cuyas tensiones están dentro de los límites prescritos de magnitud, ángulo de fase y frecuencia. 27. Subtensión. Un dispositivo que funciona cuando su tensión de entrada es menor que un valor predeterminado. 32. Potencia direccional. Un dispositivo que opera con un valor predeterminado de flujo de potencia en una dirección determinada. 40. Sobre barra subexcitación, un dispositivo que se activa ante un valor anormalmente alto o bajo de la corriente de campo de la máquina sincrónica. 50. Sobre corriente instantánea, un dispositivo que opera sin retardo intencional cuando la corriente excede un valor preestablecido. 51. Sobre corriente de tiempo inverso, un dispositivo que funciona cuando la corriente de entrada de K excede un valor predeterminado, y en el que la corriente de entrada y el tiempo de funcionamiento están inversamente relacionados. 59. Sobre tensión, un dispositivo que opera cuando su tensión de entrada excede un valor predeterminado. 68. Bloqueo de pérdida de sincronismo, un dispositivo que inicia una señal piloto para bloquear el disparo en fallas externas, en una línea de transmisión o en otro dispositivo bajo condiciones predeterminadas, o coopera con otros dispositivos para bloquear el disparo o reenganche en una condición desfasada o en cambios de potencia. 78. Pérdida de sincronismo, un dispositivo que funciona en un ángulo de fase predeterminado entre dos tensiones, entre dos corrientes o entre una tensión y una corriente. 87. Diferencial. Un dispositivo que opera en un porcentaje, ángulo de fase u otra diferencia cuantitativa de dos o más corrientes u otras cantidades eléctricas. Algunos acrónimos comunes. DFR. Registrador de fallas. Dispositivo barra función que registra eventos en el sistema de potencia. MU, Unidad de medida fasorial. Un dispositivo barra función que muestre tensión y corriente con marcas de tiempo muy precisas y calcula ángulos de fase frente a una referencia de tiempo GPS. Sincrofasores. PQM. Monitor de calidad de potencia. Un dispositivo barra función que monitorea los parámetros eléctricos utilizados en las mediciones de calidad de potencia. RUTU. Unidad terminal remota. Un dispositivo barra función que sirve como interfaz principal entre un sistema de protección y control y un sistema SCADA para proporcionar visibilidad de datos operativos y realizar operaciones de comando desde el centro de control SCADA. En estas diapositivas presento la bibliografía usada para construir este material.